Las ciudades van a definir en gran medida nuestra calidad. Una buena ciudad es una ciudad donde los ciudadanos los ricos y los pobres se encuentran como iguales, donde no se siente nadie excluido, donde los ricos y los pobres se encuentran en el transporte público, en las banquetas, en el espacio público, en los parques. Eh, pero lo interesante es que no es solamente para la calidad de vida, sino para el desarrollo económico. El desarrollo económico moderno más y más depende ya no del capital, sino de la gente, de la calidad de la gente. Entonces, una buena ciudad... Una buena ciudad atrae y retiene gente. Yo ayer estaba en Los Mochis, por ejemplo. ¿Cuál es el peor problema que tienen Los Mochis? O cualquier ciudad pequeña en México o en el mundo. El peor problema que tienen Los Mochis es que los jóvenes más brillantes de Los Mochis, que vienen a estudiar a México, a Monterrey o a California, pues no vuelven a Los Mochis. Entonces, la, lo más crucial para que haya, y muchos jóvenes muy brillantes de Ciudad de México se van a vivir a Nueva York o a San Francisco, necesitamos competir. La ciudad, la futura, el principal factor es competir por la mejor gente. Y la mejor gente no es solamente el PHD, puede ser un plomero que sea muy especializado. Es decir, la mejor gente es aquella que puede darse el lujo de escoger dónde vivir. Y esa es la que, gente por la que estamos compitiendo. Entonces, por eso digo que no hay nada más importante que hacer nuestras ciudades. Una buena ciudad es una ventaja comparativa no imitable, es decir, por ejemplo, si aquí en México mañana tienen una, un esquema muy interesante y muy maravilloso de, de fomentar las pequeñas empresas, pues en dos meses nos lo podemos copiar en Colombia, eso es muy fácil, y de hecho nos copiamos siempre las políticas efectivas entre América Latina, pero si tenemos una buena ciudad, eso sí no se puede copiar, porque nos tomaría cientos de años rehacerla, y a la vez, hacer una mala ciudad, una ciudad que no tiene parques, que no tiene calidad de vida, pues es una desventaja no solucionable. Es decir, tener una buena ciudad es una ventaja no imitable, no copiable, y tener una mala ciudad es una desventaja no solucionable. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Podemos, podemos planear un sistema de transporte, podemos, a mí digamos me invitan con mucha frecuencia a trabajar en soluciones de transporte a muchas ciudades del mundo, pero yo les digo, mire señores, antes de decidir qué tipo de solución de transporte tenemos, tenemos primero que tener claro qué tipo de ciudad queremos, porque el, el sistema de transporte es muy distinto si lo que queremos es una ciudad como Atlanta o como Houston, que si lo que queremos es una ciudad como Ámsterdam, ¿No es cierto? Totalmente distinto. Vale la pena recordar, por ejemplo, que Ámsterdam tiene un ingreso per cápita que es casi el doble del de Miami. No, Ellos ven a los señores de Miami como unos pobretones. Y sin embargo... 40% de la población en Ámsterdam se moviliza en bicicleta. Entonces, primero, antes de poder proponer soluciones al transporte de Ciudad de México, lo que tenemos que tener claro es qué tipo de ciudad queremos, cuál es nuestro ideal, qué soñamos, con qué estamos soñando. Pero segundo, casi que diría yo, aún antes de proponer qué tipo de ciudad queremos, lo que tenemos que tener claro es cómo queremos vivir, porque una ciudad, una ciudad es un medio para una manera de vivir. Cuando nosotros estamos diseñando una ciudad, no, estamos, no es en nuestro trabajo de ingeniería ni de arquitectura, lo que estamos diseñando es una manera de vivir, cómo queremos vivir, cómo queremos, qué tipo de vida queremos que nos va a hacer más felices. Entonces, todo esto tiene que ver primero con eso. Entonces, casi que gastarle cinco minutos a qué tipo de ciudad lo, lo que nosotros propondríamos que es una buena ciudad. Entonces, una buena ciudad, nosotros tenemos ciertas necesidades como seres humanos, nosotros necesitamos, por ejemplo, caminar los seres humanos somos peatones así como las aves necesitan volar o los peces nadar o los venados corren nosotros necesitamos caminar no para sobrevivir, podríamos sobrevivir encerrados toda la vida en un apartamento y ahora con el internet vamos a encargar todo por internet y no, no salir nunca pero queremos caminar es para ser felices entonces una buena ciudad antes que nada es una ciudad que es buena para caminar el urbanista danés maravilloso decía que una buena ciudad es una donde queremos estar afuera en la calle, afuera en la calle, en las banquetas, en los parques, en las plazas, no encerrados en el apartamento y no en un shopping mall. Cuando los centros comerciales, cuando los malls reemplazan al espacio público como lugar de encuentro, ese es un síntoma de que la ciudad está enferma. En una buena ciudad no hay malls. ¿Ustedes ven que Y no, aquí en México, no yo, en Colombia, no voy es que aquí hace mucho calor, pues en Madrid hace más calor que en los mochis en el verano y no hay centros comerciales, o en Nueva York hace 10 grados cero, las mejores tiendas de Nueva York están en la calle, nunca en un mall. ¿Los malls qué problema tienen? Primero, a la gente la segregan por estrato social, hay unos malls para ricos, unos malls para clase media, otros para las bajas, no, es muy distinto a una banqueta donde todos los ricos y los pobres del mundo están juntos, puede que como iguales. Los malls además, pues, son iguales, todos por dentro. Es decir, ¿qué hago yo? Si, si ustedes no conocen una ciudad y mañana llega a una ciudad que no conocen, mañana ya llegan a Bogotá o a Santiago de Chile, ¿ustedes qué hacen? Uno le dice, alguien que llega al DF mañana dice, ¿dónde hay un sitio agradable para caminar y ver gente? Eso es lo que uno le pregunta al conserje del hotel, ¿no? Y si el conserje dice, no, hay el mall, pues uno se va para atrás como con Dorito, ¿no? Entonces, porque obviamente... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los malls son iguales. La temperatura de los malls, por ejemplo, todas la mantienen igual, todas. No importa, uno no sabe si está en un invierno en Moscú o está en el verano en Culiacán, la temperatura es la misma. Con la globalización, las tiendas en los malls son las mismas. No todas son las mismas. De manera que si sí, en el mall uno no ve la arquitectura de la ciudad, no ve la cultura, no ve la vegetación, no ve la geografía, entonces, si a uno lo vendaran y lo meten 10 o 15 horas entre un avión y, uno, uno no, y luego lo meten en un mall, uno no sabe si está en Turquía, en, en Tailandia, en Colombia, en Miami, todos son iguales. Entonces, pero hay, hay que entender por qué es que los malls son atractivos, por qué la gente va a los malls. Porque la gente a los malls en Bogotá o en Ciudad de México no están yendo, eh, no están yendo a otras ciudades mexicanas más, no están yendo a comprar, la gente va a pasar el tiempo, los jóvenes van a ir a encontrarse, van a llevar el abuelo a pasear en silla hacia el coche, el bebé. ¿por qué? porque tiene calidad peatonal, porque tiene bueno, unos suelos lisos, no hay obstáculos, porque es agrario, tiene muchas vitrinas, ventanas, entonces lo que yo sugeriría es que las ciudades tienen que competir con los malls, las ciudades tienen que competir con los malls con calidad peatonal, con calidad peatonal, con seguridad también, y los malls también tienen que parecerse más a las ciudades. Por ejemplo, los malls tienen que tener, por ejemplo, en Estados Unidos hace tres años no se hace un solo mall. De esos malls tradicionales cerrados, ya esto no existen. Ahora los malls más bien con vivienda encima, con oficinas encima, ¿no? Con ventanas hacia afuera, no con paredes ciegas, ¿no? Entonces, sigamos con que es una buena ciudad. Si caminar es necesario, entonces, yo lo que propondría es que. Algo que es indispensable para los sistemas de transporte y también para la calidad de una ciudad son las banquetas. El elemento más importante de infraestructura de una ciudad es la banqueta. No son los metros ni son las autopistas, es la banqueta. Lo que diferencia en las ciudades avanzadas de las atrasadas no son los metros ni las autopistas, son la calidad de las banquetas. Eh, uno ve que en las ciudades subdesarrolladas las banquetas tienen toda clase de obstáculos... Es muy difícil andar en una silla de ruedas en una ciudad, son muy angostas, ¿no? Eh, por ejemplo, un problema gravísimo. Yo ahora estoy, por ejemplo, en un hotel en Condesa, maravilloso barrio. ¿Por qué Condesa es tan agradable? Porque tiene banquetas, además tiene ventanas sobre el espacio público, ventanas, ¿no? Pero hay unos edificios nuevos que están haciendo, en, algunos edificios en Condesa, que es terrible. Entonces, digamos, una de las discusiones aquí, en, porque los edificios nuevos, ¿saben por qué son terribles los que hay en Condesa? No es porque sean altos, ahorita hablamos de eso, sino porque no tienen ventanas en el primer piso. Los, que, los edificios nuevos están haciendo estacionamientos en el primer piso, entonces tienen paredes ciegas. Entonces, lo más desagradable que hay en el mundo es uno caminar frente a una pared. Pero imagínese uno caminando en París o Londres junto a una pared como esa todo el tiempo, ¿no? Porque el estacionamiento está adentro. Entonces, una banqueta no es solamente ancha, bien iluminada, arborizada, sino que tiene que tener ventanas. Ahora ve, ah, que hay ladrones. Pues es que tú le ponen rejas en París y en Londres, en Nueva York también hay ladrones y le ponen rejas en la ventana del primer piso, tan sencillo como eso. no Pero entonces eso es más seguro. Entonces aquí en nuestros países hay muchas discusiones que son bastante inútiles, generalmente politiqueras, demagógicas. Por ejemplo, se discute mucho el tamaño de la vivienda social el tamaño es el mínimo, no sé qué, los políticos les encanta esta discusión. Esa es una discusión que realmente no es muy importante, el tamaño es mucho más eso es como en otros asuntos, en otros asuntos también el tamaño no es lo más importante, no eso dicen, ¿no? Eh, más importante que el tamaño de la vivienda es la cantidad y la calidad del espacio público a su alrededor, que haya parques, campos deportivos, banquetas, plazas, más importante que el tamaño de la vivienda es la ubicación que esté cerca del comercio, del empleo, de la educación. Entonces, por ejemplo, para un joven universitario, alguien recién graduado de la universidad, lograr un apartamento de 30 metros cuadrados o hasta de 25 es una maravilla, donde pueda una cocineta, una ducha, donde pueda ir allá con el novio con la novia, pues es la, el paraíso. La gente no pasa toda la vida en una misma vivienda. Pero bueno, simplemente estamos como dando los parámetros de cómo la ciudad, que queremos, cómo la ciudad. Pero si nosotros son un edificio alto de pequeñas viviendas, le metemos estacionamiento pues cuesta mucho más el estacionamiento que los apartamentos no pero vamos a hablar un poquito más de eso la pregunta lo que sí es cierto es lo siguiente hoy en, no solo en Ciudad de México sino en casi todas las ciudades del mundo le damos más espacio a los carros no a los carros estacionados no a los carros andando a los carros estacionados que a los seres humanos quién decidió eso ¿Alguien votó? ¿Votaron los niños? Recordemos que el espacio, mire, el recurso más valioso que tiene Ciudad de México, cualquier ciudad, es su espacio vial, el espacio entre los edificios. Aquí podríamos encontrar petróleo o diamantes bajo el suelo y no sería tan valioso como el espacio vial, el espacio. Entonces, y ese espacio, recordemos, le pertenece por igual a un ciudadano que no tiene carro o a un niño que al que tiene un carro de lujo el que tiene un carro de lujo de 200 mil dólares no tiene derecho a un centímetro más de espacio que el niño o el ciudadano que no tiene carro entonces una de las preguntas más importantes urbanas, urbanísticas que tienen que ver con la ideología, con la filosofía, con la movilidad con todo, yo diría que la pregunta más importante de todas es ¿cómo distribuimos el espacio vial? ¿cómo distribuimos el espacio vial entre peatones ciclistas Transporte público y tráfico mixto, automóviles particulares. Yo lo que sí quiero señalarles es que no hay una respuesta técnica, es un tema ideológico. Si por ejemplo en, en París o en Nueva York o en Ciudad de México hubiera más espacio para los carros, habría más carros, ¿no? Eso no significa que habría menos embotellamientos. Y si hubiera menos espacio, habría menos carros. Es una discusión, una decisión política, ¿no? Recordemos una cosa, la constitución mexicana, como todas las constituciones del mundo, tiene muchos, muchos eh, derechos, derechos y páginas y páginas de derechos, sobre todo las constituciones del mundo en desarrollo, mucho menos páginas de obligaciones, pero derechos son páginas y páginas de derechos, pero aún así no está incluido el derecho al estacionamiento. ¿no? Entonces, si el alcalde decide ampliar la banqueta, o hacer ciclorrutas, o llaman ciclopistas, ciclo, ciclovías, ciclovías eh, entonces los señores van a decir al alcalde, ¿y ahora dónde vamos a estacionar? Entonces el alcalde le puede decir, poner un poco groseramente, pues estaciona donde le dé la gana, ¿no? Ese no es un problema mío, es como si usted viene a preguntarle a mí, ¿dónde guarda su comida o su ropa? Ese es un problema privado, ese no es un problema del gobierno. El gobierno tiene ninguna obligación de resolver la necesidad de estacionamiento, más aún. Uno podría decir que no tiene más obligación el gobierno de entregarle estacionamiento, de darle estacionamiento a quien compra un carro, de lo que tiene obligación de darle una vivienda al que compra una nevera. ¿no? Es, eh, entonces, sigamos un poquito con el tema de la ciudad y la movilidad. En una buena ciudad, entonces, eh, como decía, casi que volver a un pequeño punto, cuando nosotros hacemos un edificio, entonces, la discusión de altura, mucho más importante que la, que, la, que la discusión sobre la altura, es qué es lo que pasa cuando el edificio llega al piso, eso es lo importante. Si el edificio mejora el espacio peatonal a su alrededor, si el edificio hace que el espacio peatonal a su alrededor sea más atractivo para caminar, para conversar, para jugar para darse besos, entonces, eso es lo importante, que haya ventanas, que haya comercio, ¿no? Entonces, yo diría que eso no es solo lo importante para un edificio, todo lo que, mire, la manera, este es un curso de urbanismo en una frase, la manera de evaluar todo lo que hagamos en una ciudad, todo lo que hagamos en una ciudad, es esa, una vía, un edificio, es mejora o no, ¿qué tanto mejora o deteriora el espacio peatonal a su alrededor? Esa es la manera de evaluarlo, si hacemos una vía, un edificio, cualquier cosa. Entonces, sigamos un poquito con las banquetas. A mí casi me tumban de la alcaldía, casi me tumban de la alcaldía de Bogotá por quitar miles de carros de las banquetas, ¿no? Y entonces me decían, alcalde, es que usted es terco, porque es que en la banqueta hay suficiente espacio, oiganme lo que dice no, suficiente espacio para estacionar carros, en una valla de, de todo o al lado de la banqueta, y además para que pase la gente. Entonces nos tocó hacer un comercial de televisión explicando, a uno le parece que las banquetas son parientes de las calles, por lo que viven juntas, ¿no? Pero en realidad las banquetas, a diferencia de las calles, no son para ir de un sitio al otro, pueden servir para eso, pero las banquetas son, es para, como decíamos, para conversar, para jugar, para hacer negocios. Entonces las banquetas realmente son parientes cercanos es de los parques y de las plazas y es tan absurdo decir que una banqueta es suficientemente ancha y que uno puede tener carros estacionados al lado, como sería decir que uno puede volver el parque o la plaza principal de una ciudad, lo puede volver un estacionamiento al aire libre, siempre y cuando deje suficiente espacio entre los carros para que pase la gente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de cosas que se miden con el corazón, con el arma, esto no es, es un tema de diseño, es más parecido al arte que a la ingeniería. no? Recordemos, volvemos a insistir: ningún derecho en particular al estacionamiento. Entonces, es bien curioso, digamos, que un gobierno en un país en desarrollo decida darle un espacio importantísimo a la minoría que tiene carro. no? La mayoría de los hogares aquí en Ciudad de México, en todo el mundo rico, no tienen carro. ¿Y cómo es que le damos, no, le damos mucho más espacio a los carros estacionados que a los seres humanos? Como vuelvo a decir, alguien votó, alguien decidió, entonces sigamos. Entonces rápidamente vamos ya al tema más relativo al transporte, a la movilidad. Eh, el transporte es un problema muy interesante. Es un problema muy peculiar, distinto a todos los demás que tenemos. Porque a medida que la sociedad se vuelve más rica, en lugar de mejorar, empeora. ¿No? Si nosotros mañana tenemos tres veces el ingreso per cápita que tenemos hoy en el DF, pues vamos a tener seguramente mejores hospitales, mejores escuelas, mejores restaurantes, ¿no es cierto? Pero el problema del embotellamiento va a ser peor, va a ser mucho peor. Entonces es casi la definición de un modelo no sostenible o no sustentable, como dicen, ¿no? Es, por, es algún, un problema bien raro, es el único problema casi que empeora a medida que nos volvemos más ricos, ¿no es cierto? entonces es muy interesante porque es un problema que no se soluciona con dinero ni con inversiones se soluciona con cambios en nuestro comportamiento ¿no? aquí por ejemplo los ciudadanos de ingresos altos porque tiene que ver mucho con la igualdad es que el tema de la movilidad tiene mucho que ver con el estatus es una cosa bien peculiar, yo no sé por qué pero por ejemplo por eso la gente está dispuesta a pagar 500 mil dólares por un carro, que si los vendan y los ponen en un carro de 50 mil dólares, no saben la diferencia, pero por alguna razón el tema del estatus es algo muy relacionado al tema del transporte. Digamos, los ciudadanos de ingresos altos de los países, en las ciudades en desarrollo, ¿no? Ellos van, los, los ciudadanos de ingresos altos de, de Bogotá, de Medellín, de Ciudad de México, van a París, a Nueva York y a Londres, y van en el transporte público con los más pobres de Nueva York y de París y de Londres, ¿no? Van al metro y además se sienten orgullosos y le cuentan a sus amigos aquí en México cómo es que son expertos en usar el metro en Nueva York. Junto a casi que a los indigentes que van ahí borrachos, medio dormidos, se mal en el vagón, no importa. Pero aquí en Ciudad de México, junto a los pobres de México, si sí les parece terrible. Yo diría que las clases medias altas, a los ciudadanos de ingresos altos en Ciudad de México, altos quiero decir casi el 20% de la población, uno le pregunta no que si usa el metro, sino que si lo conoce, y en un 98% nunca en su vida han ido ni de turistas a conocer el metro de Ciudad de México. Pero son los que más quieren metro, son los que más quieren metro. No porque tengan la más mínima intención de subirse al metro. No se les ha pasado por la mente, sino porque creen que van a echar a los demás ciudadanos de menor ingreso a los que andan en los buses y demás debajo de tierra y así que ellos van a tener más espacio en la vía y van a resolver el tema de los embotellamientos. Entonces es importante entender una cosa que es bien curiosa también. Entremos al problema del transporte. Ya os podemos llegar a lo que voy a decir: es que movilidad y embotellamientos son dos problemas distintos que se resuelven de manera distinta. Pero vamos a llegar a eso un poquito después. Lo que sí es claro, para comenzar, es que hacer más vías no resuelve los embotellamientos, hacer más vías. ¿No? Aquí hay un montón de cosas que son contraintuitivas Aquí lo que vamos a hablar, vamos a hablar de un poco de cosas que son contraintuitivas ¿Qué significa contraintuitiva? Hay cosas que le parecen a uno ser, no, a uno le parece Por ejemplo, a uno le parece que es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra no. Yo jamás hubiera descubierto por mí mismo que era la tierra la que da vueltas No menos no hay algunos sabios por allá que descubrieron Pero yo jamás hubiera descubierto Entonces a uno le parece Entonces, de la misma manera a uno le parece cuando se hace un embotellamiento Que hacer vías más grandes resuelven el problema de los embotellamientos no, aparentemente es eso pero nunca ninguna ciudad del mundo ha resuelto los embotellamientos haciendo más vías en los Estados Unidos que tienen autopistas enormes por todos lados, cada año son peores los embotellamientos ¿por qué? por lo siguiente, porque lo que genera los embotellamientos no es el número de carros es el número de viajes y lo largo de los viajes un ejemplo concreto 10 carros que recorren un kilómetro cada uno generan el mismo embotellamiento o el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? En la ocupación viene la misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos vías más grandes o un segundo piso, un tercero, un quinto piso, lo que pasa es que la gente hace viajes más largos y hace más viajes. Y entonces, inicialmente se alivia el embotellamiento pero entonces las empresas empiezan a llevar sus oficinas más lejos, la gente se va a vivir más lejos, y cinco años después, o de pronto a veces nada, porque el segundo piso acá se embotelló el primer día, pero, <risa> pero, pero normalmente inicialmente se alivia el embotellamiento un poco, y unos pocos años después el problema es el mismo, ¿no es cierto?, por lo que decimos. Entonces, en el mundo eso ya es un cuento viejo, hacer, embotellamiento, hacer vías más grandes en las ciudades no resuelve los embotellamientos. Más aún, hay un problema gravísimo, o sea, hacer autopistas urbanas destruye la ciudad. Las autopistas urbanas son como un río venenoso, como si fuera un río de gas sarin. ¿no? Los seres humanos no pueden estar al lado de ellas, no pueden atravesarlas, no pueden, desvalorizan todo a su alrededor, son como, el, como la lepra. Bueno, eso de todo lo alrededor de, de, de esas autopistas se desvaloriza, ¿no? Especialmente para Vivienda, puede que para tener bodegas industriales y eso, pero para los seres humanos. Entonces, uno, y lo más asombroso es que es lo más antidemocrático del universo. Uno tiene autopistas urbanas en el DF donde no permiten el transporte público. Es completamente chiflado, es como el mundo al revés, ¿no? Subuso, ¿no? En las autopistas urbanas las hacen para los carros y no permiten que vaya el transporte público en ellas, ¿no? Entonces, pero miren, eh... Entonces, claramente una ciudad necesita vías grandes. Una como ciudad, una ciudad de 20 millones de habitantes necesita vías grandes. Pero, ¿cuáles vías grandes? Lo que, yo, lo, que vamos poner, lo que vamos a hacer es avenidas. Fíjese que las autopistas de ciudades del DF desvalorizan todo. ¿Quién quiere vivir junto a una autopista de esas? ¿No? Nadie. Eso desvaloriza todo eso. En cambio, una avenida, como pasó de la Reforma, no, hace todo lo contrario. Por ejemplo, los Campos Silicios en París. Es uno de los espacios peatonales más atractivos del mundo. ¿No es cierto? Millones de turistas van a los campos de licio, Y no es una vía peatonal. Tiene 10 carriles para carros. 10 carriles para carros. Pero cuál es la diferencia con autopista. Primero tiene semáforos. ¿no? Tiene banquetas muy grandes. Tiene árboles. Tiene edificios a su alrededor. En fin, es algo que mejor... Es como el paseo de la Reforma. Es clarísimo. No hay quien ir París. Aquí está la vista. La diferencia del impacto urbano en la reforma con una de las autopistas urbanas que hay. Totalmente. Ustedes ven el impacto sobre los valores de la propiedad, sobre la calidad, sobre todo. Entonces, pero sigamos un poco. Entonces, eh, volviendo al tema, nos vimos que los automóviles, las autopistas, vías grandes no resuelven. Ah, entre otras, en cuanto a capacidad. Es otra cosa bien interesante. La capacidad. Si una autopista no se embotella, si una autopista no se embotella, una autopista urbana moviliza como 50 o 60% por carril de los automotores que moviliza una avenida con semáforos. Pero como todas se embotellan, entonces realmente una autopista y una avenida movilizan la misma cantidad de vehículos, no movilizan más, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, cinco minutos, voy a correr, porque okay, ya voy a terminar. Eh, Entonces, claramente, las vías más grandes no resuelven los embotellamientos. Bueno, entonces, lo, el transporte masivo, el transporte masivo, los metros, los tranvías, los buses, resuelven la movilidad, la movilidad, pero tampoco resuelven los embotellamientos. Ustedes podrían tener un metro debajo de cada calle y no se resuelven los embotellamientos. Por ejemplo, Londres tiene una de las redes más extensas de metro del mundo y aún así pues, necesitaron cobrar por el uso del carro y restringir el carro de mil maneras, ¿no? Entonces, ¿por ¿cómo se resuelven los embotellamientos? ¿Cómo se resuelven los embotellamientos? Entonces, los embotellamientos solamente se resuelven restringiendo el uso del carro, restringiendo el uso del carro. Hay muchas maneras de restringir el uso del carro. No dejar que circulen ciertos carros por el número de la placa, como se hace en muchas ciudades de América Latina, ¿no? Eh, por ejemplo, el congestion charging, cobrar por ir a ciertas zonas de la ciudad, como se hace en Londres, en Estocolmo, en Singapur, en, el, en, el, en algunas ciudades. Pero la manera más obvia de restringir el uso del carro es restringiendo el estacionamiento. Más estacionamiento, más embotellamiento. El primero que entonces, para que la gente utilice el transporte público, se dictan dos cosas. Es como cualquier proceso de educación: se zanahoria y garrote. Se dictan que el transporte público sea bueno, pero se dictan que haya restricciones al uso del carro. ¿Por qué la gente usa el transporte público en Londres, en Nueva York, en París? ¿Es porque hable el transporte público? No es porque les toca, porque hay restricciones, o porque es demasiado caro, o porque es demasiado lento, o porque no hay dónde estacionar, sobre todo porque no hay dónde estacionar. Entonces, por ejemplo, ya es bien conocido, y aquí es en lo que les han repartido, por ejemplo, que en el centro de Londres, los edificios del centro de Londres, desde hace más de 40 años, no se permite que tengan estacionamiento. Por ejemplo, estos edificios famosos que están en el papelito que le repartieron ahí, el, el Gherkin o la, la, el Char, la Torre Más Alta de Europa, que tiene como 10.000 personas que trabajan ahí y tiene 40 estacionamientos, ¿no? Pero ¿por qué es que restringen el estacionamiento en Londres? Porque no quieren a los que tienen carro o odian a los carros o algo, no. Es para que haya menos embotellamientos, para, es todo lo contrario, es para que los carros circulen mejor, para que funcione mejor. Entonces, y rápidamente termino, ¿cuál transporte masivo? ¿Cuál transporte masivo? Okay. Ciudad de México tiene Miles de miles de kilómetros Yo creo que Ciudad de México debe tener por ahí Unos 50 o 60 mil kilómetros De vía carril ¿Aló? No, Es lo, mi cálculo estimado y yo no creo que esté muy, muy equivocado Entonces A veces las injusticias Tenemos las injusticias delante de nuestras narices Y no nos damos cuenta de ellas Porque estamos tan acostumbrados Mire, hace menos de 90 años las mujeres no podían votar pero no en México en Colombia, en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos no podían votar las mujeres y no eran los nazis que pensaban que no debían votar no eran los poetas, eran los artistas era todo el mundo a, la gente, a todo el mundo le parecía lo más normal del mundo y si alguien decía que las mujeres debían votar era como una risita burlona ¿no? ¿no? era algo como ridículo que las mujeres fueran a votar y esto es hace 90 años ¿por qué dio ese ejemplo? Porque yo diría que claramente si nosotros tenemos, tener un bus en, en un, embotellado en tráfico es tan injusto y tan absurdo y tan aberrante como que las mujeres no puedan votar. Porque claramente sí es cierto, como dice el primer artículo de la Constitución mexicana, que todos los ciudadanos son iguales, que todos los ciudadanos son iguales, pues claramente un bus con 80 pasajeros tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía que un carro. Entonces, no se necesita tampoco ningún PHD de MIT o de Harvard. Un comité de niños de 12 años se da cuenta en 20 minutos que la manera más eficiente de utilizar el espacio vial escaso es con carriles exclusivos para bus. Y en las autopistas en Ciudad de México debería haber carriles exclusivos para bus. ¿no? ¿Por qué no se hace eso tan obvio desde el punto de vista democrático y técnico? Porque la minoría que tiene poder en la sociedad, ¿no?, la minoría de ingresos más altos no le da la gana, pero eso es completamente irracional técnicamente y antidemocrático. Si la constitución se cumpliera en lo más mínimo, en eso de que los ciudadanos son iguales, o que el interés general prevalece sobre el particular, no. Los ciudadanos de ingresos altos lo que quieren es ver, los sistemas de trenes. Además porque eso les parece sexy, porque de nuevo, entonces el tranvía. Entonces aquí les encantan los tranvías, ¿no? El tranvía, ¿por qué usan tranvías? ¿Por qué están poniendo tranvías en las ciudades de Estados Unidos? porque resulta que los buses tienen mala imagen, eso es para los pobres, para los mexicanos, para los colombianos, para los negros, y entonces si queremos que el yupi, que ande en un BMW, en BMW, ande en el transporte público tenemos que ponerle tranvía, es un juguete bonito, que hace menos que un bus y cuesta el doble, pero eso nos parece sexy. ¿No? miren, en el año 1940 y obviamente a mí me encantan los tranvías también, por supuesto, nada en contra pero siempre sí tenemos que tener claro que no hace nada distinto de un bus a redes, hace mucho menos y cuesta el doble, y no solo la inversión sino la operación ¿no? entonces tenemos muchas otras necesidades y volvemos al tema ¿por qué enterrar a los usuarios de transporte público bajo tierra como ratas? no pues obviamente si tenemos toda clase de líneas de metro maravilloso, pero antes de hacer la línea de metro debemos utilizar toda la red vial democráticamente, comenzando por las autopistas, deben tener sistemas de carriles exclusivos para bus, y lo mismo en las ciclorrutas, y termino ya para que no me regañe Bernardo, las, las bicicletas que estamos comenzando a hacer también fue otra pelea, mire a mí y yo, hicimos nosotros en Bogotá, ahora están de moda felizmente las ciclorpistas en todo el planeta, cuando yo una alcaldía hace casi 20 años, hicimos 300 kilómetros de ciclovías protegidas cuando no había un metro de ciclovías en Nueva York no había ciclovías en París, ni en Londres ni en, ni en Madrid, no había un metro y nosotros hicimos 300 kilómetros ¿pero por qué? primero porque creo que es muy importante que eh, para la movilidad puede llegar a ser muy significativo pero segundo yo creo que es un derecho yo no creo que una ciclovía protegida sea un detalle arquitectónico simpático ¿no? que sea, ah mire qué linda, no es que si todos los ciudadanos son iguales, pues no podemos pensar que los únicos que tienen derecho a movilizarse sin riesgo de que los maten, sean los que van en automotor. Eso no sería muy democrático. Entonces, tener una ciclovía protegida es un derecho, no es una cosa que uno dice de querido, de amable, Ay, mire qué linda que se ve la calle con la ciclovía! No. Entonces, y además una ciclovía protegida significa una donde vaya seguro un niño, ¿no? Una ciclovía donde un niño de 8 años o de 10 años no puede ir seguro, pues no es una ciclovía, esto no es para aventureros ¿no? Entonces, simplemente termino señalando que, como ustedes pueden ver, todos estos temas de la movilidad tienen mucho más que ver con la equidad y la democracia que con la ingeniería. ¿no? Estos no son temas de ingeniería, son temas de democracia y de equidad. Yo simplemente terminaría con una frase. En, en términos de movilidad, la ciudad avanzada no es aquella en donde aún los pobres se movilizan en automóvil, sino más bien es aquella en donde aún los ricos se movilizan en transporte público y en bicicleta ese es un poco el cuento y mucho de... lo primero que habría que hacer es lo obvio es utilizar todas las carriles las vías para carros con carril exclusivo para buses todas, Sí, como digo yo no debería haber nunca un bus en botella de tráfico, eso no debería existir es tan absurdo como digo yo como que las mujeres no puedan votar ¿no? entonces yo lo que creo es que a eso hay que darle la máxima prioridad Esa no ha sido la prioridad Todavía la prioridad es acomodar los carros Acomodarlos en estacionamientos y demás Entonces yo lo que creo es lo siguiente Eso de nuevo volvemos al tema de la igualdad Supongamos lo siguiente y su, supongamos, Imaginemos lo siguiente Les voy a dar un ejemplo Supongamos que mañana hay Un terremoto o algo terrible Y solo hay combustible En el, en el DF para el 5% De los vehículos Solamente combustible para cinco, porque se reventaron los oleoductos, no hay oleoductos, no hay, no hay. Entonces, ¿a quién le damos ese combustible? ¿A quién le damos ese combustible? Claramente se le da a los camiones de transporte público y a los camiones de carga. Porque si no, la gente se muere, pero se muere de verdad. de hambre mucho de la ciudad colapsa, se muere de verdad. No es, una, no es un algo teórico, se muere. Para sobrevivir, mucho, esto significaría guerra, revolución, la gente saldría y mataría a los demás si no le damos la gasolina escasa. ¿Qué tal que uno con el 5% le demos la gasolina a los carros de lujo? ¿No? Entonces, ahora yo lo que les pregunto es, ahora imaginemos que lo que es escaso no es el combustible, sino que lo que es escaso es el espacio. ¿A quién se lo damos? Entonces, Si los ciudadanos de ingresos más altos andan en transporte público, supongamos que por X o Y razón los ciudadanos ricos tuvieran que andar en transporte público mañana, yo le garantizo que en un año tenemos el mejor transporte público del mundo aquí en Ciudad de México. ¿No? Supongamos que los ciudadanos ricos de Bogotá o de Ciudad de México tuvieran que mandar sus hijos a los colegios públicos. Bueno, le aseguro que en dos años tenemos los mejores colegios, los colegios públicos son mejores que los mejores colegios privados que hoy tenemos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Ese también es una, una, yo creo que cuando usted me dice que, es, que ese es la típica, la tip, el típico argumento en que la gente es que no uso transporte público porque es muy malo yo creo que no es tan malo para comenzar de hecho la mayoría de los ciudadanos lo usa todos los días pero además de eso, en la medida que los ciudadanos de ingresos más altos, que son los que tienen el poder político lo tengan que usar pues se va a mejorar cada vez más y más y más, porque ellos son los que tienen el poder político para lograr que se mejore entonces, pero como digo lo primero que hay que hacer, en mi opinión muy respetuosa, es utilizar la malla vial dándole prioridad al transporte público con buses con aire acondicionado, limpios, rápidos, iluminados, con estaciones. Ahora usted dice, ¿es que los carros no van a cabrar más tráfico? Este es un tema elemental de democracia, vuelvo a insistir. A nosotros, por ejemplo, estamos en el centro de la ciudad de Bogotá, había una vía muy crucial que se llamaba Avenida Jiménez. Dijimos, entonces nos dieron, ahí no puedo meter el, el, el Transmilenio, que es lo que lo llamamos allá, el BRT. Entonces, ahí no cabe porque es que es muy estrecha la vía. Nosotros dimos sí señor, tiene toda la razón, la vía es muy estrecha, pero como estamos en una democracia, lo que no caben son los carros, ¿no? Entonces, fuera. Entonces, hay muchas ciudades del mundo en donde en el espacio vial solamente dejan el transporte público y no solamente, digamos, por ejemplo, hasta en San Diego. no pasa aquí a, en Tijuana y pasa a San Diego y hay muchas calles en San Diego donde solo tiene el tranvía donde no hay carros, ¿no? Ni hablemos, pues, de Europa, hay muchos Entonces... Yo lo que creo es que el transporte público se puede mejorar muchísimo, muchísimo, obviamente, y estoy de acuerdo con ustedes, son las dos cosas, mejorar el transporte público por un lado y por otro lado ir limitando más y más, porque lo que sí es cierto es lo siguiente, si no el problema se va a agarrar, más aún, esto es un tema de democracia. Aquí en Ciudad de México muchísimos, como en Sao Paulo, por ejemplo, en las grandes ciudades, cada vez hay más hogares con carro, ¿no es cierto? Y es que nadie está impidiendo que la gente tenga carro, lo que estamos tratando de limitar es que lo usen, para ir al trabajo, si lo quieren usar para salir de paseo y demás, perfecto, ¿no? Pero, eh, lo cierto es que este es un asunto de democracia, aun cuando una sociedad tiene muchos carros, los ciudadanos más pobres no pueden ir en carro, por ejemplo, aquí estamos en un hotel, bueno, yo estoy seguro que muchos de los trabajadores humildes del hotel, los que limpian los baños, por ejemplo, seguramente muchos tienen carro, ¿no?, de pronto, unos, de muchos no tienen la mayoría no tienen, pero supongamos que tuvieran aún si tuvieran no lo pueden traer porque no hay donde, para ellos no hay estacionamiento ¿no? en las oficinas en las torres de oficinas hay, hay oficinas en, en, la, en la torre de oficinas hay espacio de estacionamiento para el gerente de la empresa los vicepresidentes y demás entonces volvemos, es un tema de democracia de que hay que darle prioridad al transporte público y lo lógico si sí es si queremos, vuelvo a insistir la única manera de reducir los problemas de tráfico es restringir el uso del carro y la manera más obvia es restringir el estacionamiento. Va a ser más rápido la respuesta. perdón. Estamos bien los temas, si los entendemos más y más claramente veremos que es que no hay otras soluciones. Estos no son temas tan ideológicos, son casi que aritméticos. No son tanto discusión. Si uno realmente entiende bien las implicaciones de cada ciudad. Sobre lo del parquímetro, yo lo que diría es los más interesados en que haya parquímetros son los comerciantes del sector porque si no tenemos parquímetros los que se estacionan son los empleados y no los clientes ¿no? Eh, pero eh, o la gente que vive en el sector y demás y lo que nosotros queremos es que sea una cosa que rota eso le sirve a, a los negocios del sector pero lo que yo sí diría para mí, oyente lo que yo prefería es eliminarlo y hacer una banqueta más ancha y eliminar la el estación. Pero lo que sí creo es que como generalmente esos contratos se hacen con los con concesionarios privados que organizan el parqueo, lo que yo sí le haría muy claro es una cláusula de que si mañana, entre un año, dos, cinco, diez, el gobierno quiere ampliar la banqueta y eliminar parte de lo que ellos tienen como concesión de estacionamiento, que no haya que indemnizarlos, pues... Y, que quede claro que no van a poder pleitear, hacer un pleito legal contra el gobierno porque les había dado en concesión la vía por 20 años y entonces que quede clara las cláusulas del contrato que en cualquier momento la municipalidad puede ampliar la banqueta y quitar esa, una calle o dos o tres o diez de la concesión. Sobre la, la voluntad política, mire... Ese es un tema que yo no puedo entrar a discutir. Lo que yo sí creo que es que en la medida que tengamos más y más claro qué es lo que queremos, no es que no tenemos muy claro qué queremos. Como digo, más muchas de estas discusiones, como decía, son muy contraintuitivas, entonces son muy difíciles, más difíciles aún, porque... Pero yo creo que a medida que tengamos más... Cl... La mayoría... Si yo recojo, encuentro a alguien en la calle y le pregunto, ¿cómo quiere, ¿cuál es su vivienda ideal? Que aseguro que todo el mundo me dice exactamente cómo la vivienda, de qué tamaño, de qué altura los techos, de qué color, si tienen tapete o tiene madera en el piso, todo me lo dice. Pero si yo le pregunto cómo es su ciudad ideal, ¿no? de qué ha hecho las baquetas, si vamos a mezclar comercio con lo residencial, eh, de qué altura son los edificios, no le hemos dedicado mucho tiempo y tal vez pasamos, como le decía, más tiempo en la ciudad que en, las, que, en el, que en la vivienda. Y de las motos. Ah, las motos. Ese es un tema que, digamos, yo ayer estuve en los moches, como le decía. Yo decía, pero esto, porque no está lleno de motos? Es perfecto. En todo el mundo, digamos, uno va, en el Asia está lleno de motos, solamente en China, que no son muy demócratas, entonces las prohibieron. Entonces en China no hay motos porque las prohibieron. Allá es ya más fácil el problema. Prohibir las motos. En Colombia, en los, los señores de los sectores ricos de Colombia tienen toda clase de prohibiciones a las motos, ¿no? Entonces hay unos días, entonces inventan que, que, como, que como hay crímenes que se cometen desde las motos, entonces que no permiten que las motos vayan con lo que llaman parrillero o pasajero, ¿no? Entonces, yo digo es el mismo cuento que ustedes saben aquí en México es el mismo cuento de la historia del sofá ¿no? que un marido lleve y encuentra que la esposa está haciéndole infiel en el sofá no entonces se pone furioso y va y vende el sofá no entonces el, el punto no es la moto no eh, eh, pero lo que quiero decir es que a los ciudadanos de ingresos altos les molesta muchísimo las motos no porque además las motos sí cometen toda clase de salvajadas y violan las normas, la tasa de mortalidad en las motos en Colombia está disparada yo no entiendo por qué en México, que el clima es el, el clima ideal, llueve mucho menos que en Colombia, llueve menos que en el Asia, es caliente porque no hay más motos, pero yo sospecho y me temo que va a haber cada vez más, van a llegar más y más y más motos. Pero eso está bien para la No, a mí no me gustan las motos, yo creo que es malo, pero ¿cómo se restringe Lo que yo sí quiero señalar es que no es democrático restringir las motos simplemente poniendo las mismas restricciones que le ponemos a los carros. Lo que sí tienen que hacer las motos es que no pueden hacer, no pueden circular por los espacios peatonales, ni por las banquetas, ni estacionarse en las banquetas ni, ni violar las normas de tránsito, entonces lo que yo creo que tenemos que hacer con relación a las motos es desde el principio ser muy estrictos y no permitir que las motos violen las normas del tránsito y especialmente que no utilicen los espacios peatonales para circular ni las ciclovías ni nada de eso pero, pero mi sospecha de que hay ciudades, hay terribles, donde no, pero eso de nuevo es un problema. Si no tenemos buen transporte público, habrá más motos. Es una corrección directa, tenemos que tener, y la realidad es que en el mundo entero otra cosa que está pasando es la siguiente, claramente usar un carro tiene toda clase de costos sociales, no solamente mata gente, contamina, genera tráfico, entonces lo lógico en el mundo entero, lo que se está adoptando en el mundo entero, es cobrar más y más por el uso del carro y subsidiar con ese dinero un mejor transporte público, de más calidad y más barato. Es como lo lógico. Y yo, yo, yo quiero volver aquí a hacer énfasis en un punto. Aquí estamos hablando de restringir el uso del carro, no la tenencia, no la tenencia. Por eso yo incluso no cobraría impuestos altos a la venta de carros, ni siquiera cobraría impuestos de esos anuales que se tienen a los carros o muy poco. Yo lo que cobraría es por el uso. Impuestos a los combustibles altos, por ejemplo, un impuesto muy alto a los combustibles, porque si está cobrando es por el uso, impuestos al estacionamiento, impuestos de diferentes tipos. Es muy importante entender la diferencia. Lo que nosotros queremos desestimular no es la tenencia del carro, para que no peleemos con los fabricantes de carros, sino el uso, para que lo usemos para cosas realmente interesantes. Entonces, ¿cuál eh, bueno, es el tema? Bueno, buenos días, gracias. Estamos, es por la que habitación. los ciudadanos utilicen el los que tienen carro utilicen el transporte público y la bicicleta es la única manera ¿sí? porque de otra manera no, podemos hacer todas las inversiones del mundo, todas las líneas de metro del mundo pero si los que tienen carro no las van a usar si usamos los, los sistemas, los metrobús los, eh, eh, entonces, yo lo que creo es que y por eso todos los cambios de comportamiento con los niños. ¿Cómo logro usted con zanahoria y garrote. Yo al niño le digo, si usted hace las, hace, comporta de esta manera, además, le doy premio chocolate, regalos, eh, salir al cine. Y si no, castigo, ¿no? Un poquito las dos cosas. Y es un poco lo mismo con los, con los adultos, ¿no? Entonces, por un lado, como decía usted, mejorar más y más la calidad del transporte público, ojalá con subsidios que vengan de cobros que se hacen al uso del carro, como impuestos a la gasolina, por ejemplo, más altos, para subsidiar un transporte público mejor, en Londres, por ejemplo, todo lo que se recauda con el cobro por congestión se destina a mejorar la calidad del servicio de bus. Entonces, tener un sistema de transporte público cada vez mejor y más barato y por otro lado a comenzar a restringir más y más y más el uso del carro, principalmente con estacionamiento, restringiendo el estacionamiento. Más aún, es más importante restringir el estacionamiento en los edificios de oficinas y de centros comerciales que en los edificios de vivienda. Es más importante, porque ahí uno lo que no quiere, si la gente quiere tener su, su automóvil, que lo tenga. Pero, entonces, yo creo que, es decir, pero aquí no estamos hablando de cosas locas que se nos estén ocurriendo y geniales y brillantes y creativas. Esto ya, ya hay muchas ciudades del mundo que son así, que ya existen. Es decir, si vamos a... y no solamente existe, sino que son las ciudades más exitosas del mundo. Si yo le digo a un joven mexicano universitario de las mejores universidades acá, le vamos a dar tres años para que vaya con empleo, para que vaya a vivir, prefiere ir a vivir en un suburbio en Atlanta o en Houston eh, y va a tener una casa grande con piscina, dos carros y demás, o prefiere ir a un apartamento pequeño en Nueva York o en París, ¿no? Sin, auto, sin, au, sin garaje, sin nada. Y un día que nueve de diez escogen ir a Nueva York. Entonces... Estas ciudades donde la gente usa el transporte público, la mayoría de los edificios en Manhattan o en París no tienen estacionamiento. Eh, como digo, en Londres está prohibido incluso los edificios nuevos de oficina. Entonces, lo que estamos hablando no son cosas locas, imposibles. No solamente existen, sino que ya existen y que las ciudades donde así funciona son las más exitosas del mundo, las que más atraen turistas, las que tienen la finca raíz más costosa, las que más atraen a los jóvenes brillantes que quieren trabajar allá, entonces no es que estemos hablando de cosas que sean tampoco locas, pues, eh, demasiado creativas okay. si me permite, me permite matar sí. eh, hoy en la ciudad de México hay una discusión sobre la nueva ley de movilidad, en todas es... las ciudades del planeta, están reglamentadas las marchas así, yo le cuento a mí me impresionó mucho en París, Francia, la democracia ¿no? yo estudié en Francia entre otras es una de las, porque yo pienso que las ciudades son tan maravillosas para mejorar, hacer la vida más feliz. Yo vivía con un compañero, entre otras, mexicano, que era un micro cuarto, si desdoblábamos la cama de doblar, no podíamos movernos porque las dos camitas así de angostas se ocupaban, había solo una, la mano no había ducha, nada, compartíamos un inodoro como con 20 habitaciones más, bueno, en fin, y aún así vivíamos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos... A París, ¿no? Las banquetas, el transporte público, las actividades culturales, pero bueno. Eh, pero en París, me llamó mucho la atención una vez que yo vi a una gente iba a marchar, una marcha por la calle, ¿no? Y estamos hablando de hace, la prehistoria, ustedes no hayan nacido, pues, ¿no? Eh, seten, ¿Qué? ¿78, 79? Y llega la policía y empieza a darles, pero a darles bolillo, a darles palo, pero durísimo. No, pero no están haciendo nada, nada en absoluto. Marchando, están ni rompiendo vidrios, ni pintando paredes. Iban tranquilos por una calle. Yo quedé aterrorizado porque la policía les dijo que esto es Francia, París, Francia. ¿Por qué? Porque no tenían permiso. En todas las ciudades del planeta, las marchas, eh, porque es que el interés general prevalece. Cuando tenemos millones de personas, cada persona que le molesta algo no puede salir y bloquear la autopista o bloquear el transporte público tenemos 20 millones de personas que funcionan aquí a todo el mundo hay siempre toda clase de grupos que les molesta algo por una razón o por otra entonces no pueden salir entonces por eso sí está muy bien que haya protestas y marchas en todas las ciudades que yo conozco, hasta en Bogotá que somos tan atrasados eh, también tienen que pedir permiso y tener una ruta por la que tienen que pasar y demás, pero esto se lo cuento de París hace 40 años Gracias, sí, me Gracias. Eh, por las últimas dos preguntas y sobre la ley de transporte, yo quiero decirles que nuestra, yo como soy el presidente de la Junta del ITF en Nueva York, entonces la gente de nuestra oficina acá piensa que es una buena ley, yo no conozco en detalle de la... Okay. <risa> Gracias, buenos días. Eh, quería preguntarles sobre este no, tema raven, que quiere, pero, lo siguiente. Eh, primero, mire, nosotros cometimos, nosotros tuvimos ciudades solamente para los seres humanos por 5.000 años, desde que existen ciudades y eran solo para los peatones, para los niños, ¿no? de repente aparecieron los carros y sacaron, la, y miren una cifra, así. hay un libro maravilloso que se llama de Peter Norton que no es que sea conceptual pero estadísticas, en donde mostraba, por ejemplo en Estados Unidos en 1900 no, nadie murió atropellado por un carro, nadie, ¿no? porque no había carros todavía pero solo 20 años después, solo 20 años después entre 1920 y 1930, murieron más de 200.000 personas atropelladas por los carros. 200.000 casi los mismos que murieron, los mismos griegos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eh, algo había cambiado radicalmente, ¿no? Y debíamos haber hecho ciudades totalmente distintas. Entonces, ahora la gente comienza a pensar que es que tiene derecho, como digo, a que tenga estacionamiento. Entonces, la pregunta es... Aquí hay otra cosa que es el interés general, esa es, un, esa es otra pregunta de democracia muy linda porque se da en muchos sitios. Yo le digo, la pregunta es, muchas veces los vecinos creen que tienen más derecho al espacio público que los que viven más lejos, ¿no? Yo no creo que eso es democrático. Por ejemplo, yo tuve unas peleas cuando fui alcalde porque muchos vecinos habían cerrado parques, ¿no? Parques públicos, los no encierra que por la seguridad no sé sea, qué porque son de ellos que ellos los cuidaban y demás, no. Supongamos que solamente una vez al año una niña de una empleada de servicio doméstico de un barrio iba a ir a ese parque y no puede hacerlo. Solamente por eso, si sea una vez cada 10 años, no puede haber cerrado. Porque es un parque público. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Los señores del Central Park, la, un apartamento frente al Central Park y los grandes millonarios, pues un apartamento eso vale 30 millones de dólares, ¿no? ¿Tienen más derecho al Central Park que el pobre que vive en el Bronx, ¿no? Yo no creo, creo que tienen exactamente el mismo derecho. Entonces, los señores vecinos a veces sienten que tienen derecho y no quieren permitir que se hagan banquetas más anchas o ciclovías, pero es que ellos no son los dueños de ese espacio público, aunque quede junto a la casa ellos tienen tanto derecho, entonces son decisiones de país. Es lo mismo que si hacemos una carretera de aquí a Oaxaca, bueno... No es el municipio el que decide, me gusta la carretera de aquí a Oaxaca de pasar por 200 municipios para llegar de aquí a Oaxaca, y no es que tenemos que preguntarle a cada municipio si puedo hacer la carretera o hay que dar la vuelta, además no, tiene que ir la carretera porque es un proyecto de interés de la nación mexicana. De la misma manera, el uso del espacio público aquí no lo deciden los vecinos, ¿no qué tal? Entonces los vecinos... Los vecinos siempre van a encontrar mecanismos, por ejemplo, le doy mil ejemplos sobre esto, es un tema muy lindo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo, por ejemplo, le cuento que hace muchos años, vine hace como 15 años y vine a Huatulco, y fui a uno de los mejores hoteles de Huatulco, y me impresionó porque puro pegado al, al hotel, había un sendero, una vía que decía, entrada a la playa pública, ¿no? Y en la salida del hotel hacia la playa había un aviso que dice, usted está entrando a la playa pública de la República Federal Mexicana, y esos mexicanos sí son, ¿no? lo que nosotros llamamos en Colombia, un terranos, ¿no? Eso sí, la democracia, considerando la revolución mexicana. Pero ahora cuando oigo, por ejemplo, hace tres días que estaba en Cancún, veo que ahí es imposible que los pobres entren a la playa de Cancún, eso se inventaron una cita, entonces, ¿eso es democrático? ¿No? Pues yo personalmente no pienso que eso es muy democrático, que es más democrático. Entonces, es, mire, esa es una pelea mire, yo iba, yo iba en una pelea le cuento una, una última historia, un ejemplo es muy interesante, es una pelea, una discusión muy linda ¿no? eh, cuando yo fui alcalde inicié dije que íbamos a convertir el club más exclusivo de golf de Colombia donde están los, la élite de la élite de la élite, los más poderosos los más ricos, los más aristocráticos en un parque público un choque eléctrico, ¿no? porque iba a ser un parque público y lo más interesante era esto, los vecinos, muchos vecinos, que no eran ni socios del club, ¿no? Entonces no querían, porque obviamente era más elegante ser vecinos del club, que por ahí iban a comenzar a pasar gente pobre para ir al parque y demás y eso que no sé qué, ¿no? Bastante torro porque los parques en todas partes hacen lo contrario, igual ahorita, ¿no? Como el centro del parque. Pero en todo caso, esa es una discusión que yo sí claramente creo. Aquí podemos decidir, podemos decidir democráticamente en el Consejo, ¿cómo llaman aquí el, el cabildo? En el, sí, la, la, la Asamblea Legislativa del DF, ¿cómo utilizamos el espacio vial? ¿No? Si, vamos a dejar, si queremos dejar carros estacionados en vez de dar banquetas más amplias, bueno, en fin. Yo personalmente puedo pensar distinto, pero esa es la democracia. Aquí la democracia mexicana decide cómo quiere usar ese espacio. Pero lo que sí es clarísimo es que los vecinos no pueden decidir cómo es que se usa ese, ese espacio vial, ¿no? Eso sí es totalmente antidemocrático, porque si no, los vecinos de sectores de ingresos altos siempre van a inventarse toda clase de restricciones a la peatonalización de espacios donde quieren que no pasen pobres por ahí. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, los, de las cosas más lindas de la democracia son los sistemas BRT, porque es muy distinto cuando uno entierra los sueltos de transporte público bajo tierra, eso puede que sea útil o bueno con movilidad, pero simbólicamente no es nada, pero cuando los carros costosos están embotellados y el bus pasa a toda velocidad la al lado, es casi una foto de la democracia en funcionamiento, ¿no? eso verdad muestra que el interés general prevalece sobre el partido, es que democracia no es solo que la gente vote, democracia es que se cumpla la constitución. Y vuelvo a insistir, el, primer, el artículo más importante de la Constitución es que los ciudadanos son iguales y que el interés general prevalece. Las ciclovías también, las ciclovías, yo diría que las ciclovías son la mitad importantes porque protegen al ciclista. La otra mitad es porque elevan el estatus social del ciclista, porque muestran que un ciudadano, una bicicleta de 30 dólares, es igualmente importante uno que un carro de 30 mil dólares. Entonces muchas veces a los ciudadanos les da pena, ¿No? incluso usar la bicicleta porque es casi ser la prueba de que uno es el fracasado mayor, ¿no? pero ya entonces toca poco a poco aumentarles el estatus. Entonces yo sí creo que lo que se ha venido haciendo aquí en, es clarísimo, mejorar banquetas, mejorar ciclo, hacer ciclovías, hacer sistemas de BRT como Metrobús, todo eso es maravilloso y va claramente el, el, el indicador común de todo eso, como usted señala no es un tema de urbanismo, es un tema de democracia y de equidad, y yo sí creo que claramente cada vez hay más claridad sobre eso ¿Hay, hay alguna comparativa entre lo que se ha en Colombia y acá? ¿Qué comparativa hay? Hay cosas donde se avanza acá y otras no, en fin, eso todavía, ¿todavía no? nosotros tenemos un poco más de ciclorrutas y eso, pero eh, eso ahí vamos siempre en estos países dos pasos, ¿cómo dice? Dos pasos adelante y uno atrás, Y vamos un poquito poco. ¿Me Bueno, yo lo que creería es que las limitaciones a los autos eh, por antigüedad deben ser un criterio técnico, es decir, por más que sea que los autos viejos sean de los más pobres, yo me imagino que hay un punto en donde los técnicos, que yo no soy uno, pueden decir a partir de cierta antigüedad un carro comienza a hacer daño a la salud pública, entonces claramente hasta ahí llegan las posibilidades de tener equidad. Entonces si los criterios son eh, ese tema de la, de, la, de la salud pública, pues me parece que se justifica que se limite la circulación de vehículos de cierta antigüedad o de cierto número de kilómetros, o, ¿no? o lo miden, pues en otras partes pues le miden cuáles sus gases, si son más altos, no puede circular más, en fin, tienen su permiso de. Ahora bien, las restricciones a no usar el carro ciertos días o ciertas horas, si eso restringe la libertad o no, mire, yo creo que. Un derecho humano fundamental es la movilidad, pero no necesariamente movilizarse con dos toneladas de metal, ¿no? Eh, hay toda clase de restricciones a la movilidad y, lo, y a veces es para que funcione mejor. Por ejemplo, también podría decir entonces que poner un semáforo es una restricción que restringe la libertad individual. No, nosotros ponemos el semáforo para que los, todos puedan circular mejor. No es para, para amargarle la vida a nadie ni castigar a nadie, sino para que todos puedan circular mejor. De alguna manera uno podría también interpretar esta restricción a que algunos carros circulen durante ciertas horas o ciertos días. Es parecido a un semáforo. Es una medida que se hace para que los demás carros puedan circular mejor. Una discusión más complicada es los sistemas de cargo por congestión tipo Londres. ¿no? Que uno dice, si yo cobro por usar el carro, ¿no? lo que yo hago es que saco lo, lo que son más pobres, ya si no importa que sean viejos o nuevos o lo que sea, sino simplemente entonces, lo que estoy sacando, estoy dejando que circulen los carros de los más ricos los que tienen cómo pagar. Pero por otro lado uno podría decir también que toman los más ricos, van a tener cómo circular, van a tener un carro alquilado, van a tener dos carros, tres carros, y por lo menos esa es una discusión muy interesante. Eh, yo a veces estoy convencido de un lado y a veces del otro. Eso es, eh...